Hola chicos, antes de comenzar este video Quiero recordarles que no olviden Activar los subtítulos del canal Es muy sencillo, es aquí en configuración Subtítulos Y los ponemos en español Por favor, una vez que los tengamos En español, lo vamos otra vez A subtítulos, traducción automática Y escogen el idioma Que más les guste a ustedes O que sea de su eh, Tierra natal Y le damos por ejemplo a francés y cambia automáticamente el video para que ustedes puedan seguir disfrutando del contenido informativo de mi canal en el idioma que les gusta. 8 cosas acerca de GAN X 1. La pasiva incrementa el poder de defensa del equipo, además Incrementa su propio robo de vida y rango de daño en un 25%. Reduce los efectos de daño en base de ataque, vida o defensa de sí mismo en un 40%. También decrementa el daño recibido en un 40%. A segunda genética incrementa todos los atributos anteriores. Además incrementa su propia defensa en un 50% y este incremento no puede ser ignorado ahora reduce todos los efectos de daño en un 40% para todo el equipo, un 80% en batallas uno contra uno para él solo, y durante la batalla entre menor vida tenga Gancomon como en x mayor será la reducción del daño, 2 al inicio de cada turno marca el objetivo con mayor poder base como el enemigo poderoso, durante un turno el enemigo bajo esta marca tiene un 50% de caer bajo el efecto de provocación y hacer que solo ataque a Gankomon x, cada vez que el enemigo más fuerte ataque Gankomon x recupera 15% de la vida faltante y 100 puntos de furia. A segunda genética los objetivos bajo la marca enemigo poderoso no podrán realizar crítico cuando atacan. 3. Si en tu equipo o asistentes hay un Jasmon X, un Yesmon o alguna de las Sistermon, Gancomon X será inmune a los efectos de control durante dos turnos e incrementa la inmunidad al daño de los Digimons mencionados arriba. A segunda genética incrementa la inmunidad de los Digimons mencionados y Gancomon X será inmune a marcas y estados, eso incluye el efecto de Yesmon X. 4. Si Jazzmon X está en el equipo al inicio de la partida, sin importar quién empiece la batalla, crearán un campo de batalla. Incrementa la defensa de tu equipo en un 30%, excepto a Gangkommon X. Reduce el daño de las habilidades que atacan a más de un objetivo en un 20%, además Gangkommon X ganará el efecto Ritmo de Jazzmon X. A segunda puerta incrementa estos efectos, además de que durante la duración del campo Gancomon ganará inmunidad a la reflexión del daño. 5. La habilidad pequeña ataca un solo objetivo causando 15% de daño adicional en base a la vida faltante del objetivo, siempre y cuando el objetivo esté bajo el efecto aplastamiento y este efecto no recupera furia incrementa su ataque, defensa y resistencia del control en un 25% e incrementa la resistencia a daños en la línea frontal. Además durante dos turnos el daño recibido por Digimon de tipo habilidad es reducido y el daño generado a Digimon de ataque es incrementado en un 15% para ambos. A cuarta puerta si tenemos una velocidad más alta deberá realizar la habilidad pequeña si la velocidad es más baja, ganará los bufos de la habilidad pequeña sin atacar. 6. La habilidad definitiva ataca al objetivo bajo la marca de el enemigo poderoso, ignora su bloqueo, decrementa su rango de daño e inmunidad al daño y resistencia a las definitivas, agrega la marca aplastar al objetivo que ataques y causa 12% de daño de la vida máxima del objetivo. Los objetivos bajo el efecto de la marca aplastar no pueden curarse ni robar vida. Durante este turno todos los ataques que realice Gancomon X ignoran la defensa y el efecto tiene 100% de probabilidad de usar la habilidad pequeña. 7. Con arma Gancomon X incrementa los efectos anteriores, ahora aplicará un 30% de daño aplastante y además aplica la marca aplastar sobre un objetivo aleatorio alrededor del objetivo principal además incrementa un 1% su probabilidad de crítico por cada un 1% de probabilidad de anti e incrementa un 1% su daño de crítico por cada un 1% de fuerza de bloqueo 8 a sexta puerta aplica 50% de daño de aplastamiento a todos los objetivos alrededor del objetivo que ataque Después de que un objetivo bajo el efecto de aplastar ataque y tiene menos del 15% de vida máxima, se elimina la marca y causa un daño equivalente al 20% de la vida máxima de Gun Common X. Y finalmente, incrementa un 1% el daño a su definitiva por cada un 1% de probabilidad de bloqueo.